Son las 6 de la tarde del jueves 22 de octubre de 2020 y estamos en gestión digital y vamos a hablar durante una hora del el valor del orden en la información. Cómo debe estar la información para que pueda ser utilizada o para que se pueda trabajar con ella de manera cómoda. Y no sólo eh, cuando trabajamos con herramientas digitales, pero sino como la información en sí misma. Cómo queremos esa información. También veremos en qué nos puede ayudar las herramientas digitales al gestionar toda esta información, al comunicarla, al permitir que otra gente la use y también qué características o qué cosas tenemos que tener en cuenta si la queremos transmitir de manera digital, de manera digital, cómo la tenemos que traspasar. Y para ver todas estas cosas estamos los sospechosos habituales, ha habido, ha habido un cambio. Tenemos aquí alguna entrada y alguna salida, así que vamos a dejar que cada uno se vaya presentando un poco o que, o que diga algo acerca de su trabajo con, con la información. No sé si esto os sorprende. Vamos allá, Cecilia. Esta vez sí que te voy a dejar hablar. Cecilia, empieza tú. Buenas. Yo esperaba que me presentases tú, Uriol, así que tampoco tenía yo nada, nada listo. Pero bueno, yo eh, trabajo en Modelical desde hace seis años y básicamente pues me dedico a ordenar información o a hacer que la información esté ordenada para que se pueda utilizar o consumir de la, de la mejor manera. Entonces, pretendemos bueno en esta charla que opinéis y que, y que nos deis vuestra, vuestra, eh, vuestro punto de vista acerca de, de lo que nosotros opinamos, ¿no? de lo que nosotros pensamos que es una, una información bien organizada y paso el testigo a mi compañero Julio a ver qué nos. Muy buenas, Julio también compañero de Cecilia de Modelical, seis años igual que ella y bueno, me doy de bruces con información poco ordenada intento mejorar mi karma haciendo, mmm, bueno poniendo un poquillo de orden ¿no? en la información para que me llegue en algún momento eh, una alegría y bueno paso el testigo a, a Julián Hola, buenas, eh, soy Julián, soy de Emti, llevo trabajando cuatro años en, en Emti y soy coordinador BIM en, en obras realmente, estoy bastante en la obra y, y lo que me dedico es a, a organizar esa información para, y esa geometría que también tiene la información para, para que no haya problemas en la obra. Muy bien. Para todos aquellos que no conozcáis, porque Julián es el artista invitado de, de esta sesión, eh, Julián, como dice, trabaja en Empty, que es una empresa constructora que hace cosas muy chulas. Y para lo que, los que no conozcáis Empty, os diré que es la empresa constructora con la que sí os gustaría trabajar. La empresa constructora que sí que querríais Eso tener reciclo. a vuestro lado. <ríe> No, bueno, es un equipo genial y hacen unas cosas increíbles, hacen cosas muy chulas, pero sobre todo, sobre todo son un equipo genial, es, es un conjunto de gente muy, muy majo y con el que da gusto trabajar. También tenemos a Iván, Iván Pajares, que es de Modelical, y está en esta, en esta sesión, porque además tiene muchas cosas que decir acerca de la información. Iván, adelante. Pues yo soy Iván, ese que veis ahí detrás es mi hijo Lucas. <ríe> trabajo en Modélica desde hace un par de años y de hecho entré a trabajar en un proyecto con Julián uh -huh. de un museo muy difícil en el que aprendimos <ríe> mucho sobre, sobre información y gestión de la información y sobre el, el buen karma, como dice. Sí, y sí, nada, sí. soy arquitecto y, y trabajo conmigo. Exacto. Lo, lo que pretendemos durante esta hora es hablar de fricciones que han podido surgir cuando la información no es la que esperábamos tener para desarrollar nuestro trabajo o bien cuando hemos entregado una información de una manera determinada y creemos que no ha podido ser suficientemente bien aprovechada la información que generamos. Eso, eh, bueno, pues aquí en Modelical ya sabéis que somos una consultoría BIM, pero puede pasar en cualquier otro aspecto o en cualquier otra etapa del proyecto o de la de la obra o de la explotación de cualquier edificio entonces lo que vamos a estar contando durante esta hora van a ser pues eso situaciones en las que la información ha sido protagonista y lo que pretendemos de vosotros es que aprovechéis y también que queráis eh, o sintáis invitados a convertir a compartir perdón este tipo de situaciones para eso tenéis el chat creo que cecilia ya lo ha empleado y eh, tenéis el chat para compartir estas eh, situaciones en las que creáis que eh, la información, la ausencia o la mala eh, información ha sido protagonista en, en cualquier momento en el desarrollo profesional. También tenemos por aquí a, a Gloria, compañera nuestra, ha sido compañera nuestra durante mucho tiempo y creo que tendremos oportunidad de, de meterla como presentadora y que también nos cuente, nos cuente cosas. Así que, nada más, simplemente para, para empezar y para provocar un poco este, este debate, eh, lo primero que vamos a ver es la calidad, o hablaremos de la calidad de la información. Quizás definir cuándo la información es buena eh, es complejo. Yo diría que es cuando la información está actualizada y es accesible, y por lo tanto es fiable. Pero seguro que no acabaríamos nunca con la lista. En cambio, decir cuándo la información no ha sido válida es más fácil, ¿no? siempre es más fácil destruir que construir, así que vamos a empezar por ahí. Para mí eh, una información no es válida o un síntoma de que la información no es válida es cuando la gente no la utiliza, cuando alguien afirma que tenemos unos recursos muy fiables pero en realidad el equipo no la utiliza para desarrollar un trabajo. No sé si alguno de los que estáis aquí os... ¿Os sentís algo identificados con esto o habéis visto algún ejemplo o alguna cuestión similar en el, en el desarrollo del trabajo? Adelante, y ahora el que se atreva, y ahora es cuando me voy a quedar callado y va a haber aquí el gran silencio, pero ¿os habéis visto en una de estas? ¿O que la información no estaba bien estructurada? ¿O que no os llegaba la información suficiente? ¿O que durante el desarrollo del trabajo de un proyecto, de una obra, se han cambiado? La, la información o los datos iniciales la información inicial la pregunta Oriol va para el, la audiencia o para <risa> va para, para vosotros pero vale, pero vale vale vale sí, sí. sí bueno a mí me gustaría preguntar a la gente que está que está conectada si siempre están seguros de que eh, la información que están utilizando es la última la, la la última versión del plano de la memoria del modelo o, o tienen dudas cómo ¿Cómo es la situación? Porque es muy fácil encontrarse con, con equipos eh, que nunca están seguros de estar tratando con la, con la última versión, pues por lo que también eh, comenta una persona, que Miguel, que a veces no se usa por desconocimiento de, eh, de su existencia o de su estructura. La estructura de la información es muy importante. Si sí, sí, cada proyecto... Tiene una estructura diferente, tiene unas carpetas diferentes, hace que nos dificulte el acceso a esa información o que no sepamos que hay nueva información en las en las carpetas. Sí, por ejemplo, como nosotros, como decía Iván, como decía Iván antes, nosotros trabajamos en un, en un museo muy complejo y que nos llegó en Digital Project. Eh, había una toda la geometría que, que recibimos de, de Digital Project estaba estructurada en, en una serie de carpetas. Pero luego te ibas buscando esa serie de carpetas, eh, por ejemplo, y buscabas una pieza de estructura o buscabas algo parecido, ¿no? Y estaba duplicada la información, a veces estaba desactualizada en un lado y otra, ¿no? Esta información que, que recibimos era inconsistente, vamos. Por ejemplo, es un ejemplo. Esto ¿no? más eso suele generar trabajo, trabajo repetido, que es una de las cosas que más desmoraliza. sí, sí, desmoraliza. Dice, ya, ya tengo el detalle hecho para que te digan, no, no, perdona, la información con la que has trabajado es la versión de hace dos meses. La última eso está es. en la carpeta no borrar, que es propiedad de Manuel. Dice, ¿cómo voy a saber que la, la carpeta era no borrar, que es propiedad de Manuel? Tengo el control de, de versiones, no la sincronización de nuestro trabajo con eh, los otros miembros del equipo. ¿Cómo se hace eso? ¿no? Eh, añadiéndole una versión al título del documento, o añadimos eh, o, o nos relacionamos con un modelo central y dejamos que un software determinado lo gestione, eh, es súper importante el tema del control de versiones. Sí, sí, sí. Yo creo que es crucial para, para el tema que estamos hablando, ¿no? para saber cuál es la, la, la última versión. Sobre todo cuando los proyectos son grandes, proyectos son grandes donde, donde hay muchísima gente interviniendo y no sabes quién es el último que ha entrado en un. Y esto no, en el mundo de, de, del IT como que lo tienen ya muy muy, muy solucionado, no. está llegándonos ahora el tema del control de versiones y eso, a lo mejor yo puedo tener la última versión de este trozo, ¿no? este, de, este, de esta zona del proyecto, pero no la última versión de esta otra zona, también como dividimos el modelo interviene en este, en este aspecto, pero sí, sí es eh, crucial. Hemos arrancado hablando de consistencia de la información, de duplicidad de la información, tengo dos fuentes de información, está puesto en dos sitios distintos y además es contradictorio, o sea que eso es un fastidio. También hemos hablado de acceso a la información, nos lo comentaba Iván con este ejemplo de la carpeta de no borrar, ¿no? O sea, ¿puedo acceder yo a esa carpeta? ¿Tengo permisos para acceder a esa carpeta? Entonces el acceso está muy relacionado con la comunicación porque no se me comunica. Y Julián también nos apuntaba de alguna manera... Eh, la obsolescencia en las herramientas. Nos está hablando de una herramienta complicada con un volumen muy elevado de datos, ya no hablo de información, hablo de datos, que hacía difícil el volumen precisamente de los datos hacía difícil su manejo, o sea que consistencia, volumen acceso, comunicación, es lo que es lo que está saliendo por ahora. Iremos de una manera, intentaremos... No, Adelante. También me parece importante que en, en ese resumen que has hecho también deberíamos eh, introducir la velocidad a la que podemos acceder a esa información, porque no solo es importante que esté bien ordenada o que sepamos que es la última, que es la, la versión más actualizada, si no podemos acceder a ello, porque nuestra conexión en la obra es, es peor, porque la plataforma es muy sofisticada y necesita pues eh, que tengas un equipo potente. Bueno, al final también la velocidad a la que puedes acceder es muy importante en este caso. Muchos de nosotros que hemos trabajado en Revit y supongo que la gente que nos está viendo, eh, alguno de ellos se habrá encontrado con la situación de, mm, sí, trabajar en Revit entre muchos está genial, pero resulta que en el sincronizar el modelo se me pasan, yo qué sé, 10 minutos o no sé, eh, estoy exagerando, pero es, hay tantos intervinientes en este modelo a la vez y la conexión es la que es, tengo problemas de velocidad de refresco de, de información, no es algo que puede suceder. Antes de continuar también me gustaría mucho saludar a Go Gustavo. Gustavo ha estado aquí conectado desde media hora antes y ha ido viendo cómo íbamos preparando todo esto y, y bueno, nos gusta mucho que os conectéis y, y quería saludar a Gustavo por ello. Y también algunas opiniones que vamos recibiendo en el, en el chat o algunas cuestiones que van apareciendo en el chat eh, Miguel, por ejemplo, pues dice que a veces la información que tenemos no se usa porque no sabemos cómo está estructurada. Ese es un problema habitual. ¿A qué estaba todo esto? ¿Y cómo puedo llegar a ello? ¿Cuál es la estructura de esta información? Hablaremos de ello eh, y José Antonio, eh, José Antonio nos dice que siempre hay dudas en la información. Cuando hablamos de cómo está seguro de que es la última información disponible, José Antonio nos comentaba que siempre hay dudas. Bueno, veremos también... ¿Qué medidas hay para paliar esto o para reducir el riesgo de estar trabajando con información no actualizada o para que el tramo no actualizado de la información sea el mínimo posible? ¿No? Pues, por ejemplo, se me ocurre, en lugar de trabajar con archivos de AutoCAD que me van mandando por correo electrónico, yo estoy accediendo a la última versión actualizada que sé de qué fecha es y, además, sé qué cuestiones van a ser movidas o qué cuestiones están todavía provisionales. Estoy pensando en nubes de revisión, cosas de este tipo. ¿Qué más nos cuentan? Pues cuando dice estamos trabajando en la última versión, Miguel nos abunda en eso y dice estamos trabajando en la última versión mía, que yo sé cuál es la última, pero en cambio mis colaboradores puede que estén trabajando con información desfasada. Es el tema ¿no? de la es... centralización, ¿no, Uriol? Perdona que te corte. O sea, el tema de la sí, sí, o sea, sí. al tener un, un archivo central. Eh, visible para todos y eh, actualizado hace que, eh, bueno, de alguna manera tengamos que generar ese local al final, que prácticamente en todos los, eh, podríamos decir, en todos los programas, ¿no? Cuando activamos el trabajo colaborativo eh, tenemos esa, esas dinámicas que también se vienen reproduciendo del mundo del IT. O sea, el tema de la centralidad. Tenemos ese modelo central que en un principio podría ser un problema porque al tener solamente un modelo deberíamos saber cómo o poder controlar las versiones de alguna manera, pero mmm, no deja de ser un, la manera que tiene, por ejemplo, desde el mundo IT, de, de, de gestionar el control de versiones. O sea, Si tú eh, te relacionas de una manera, coges el modelo central, ya te estás generando un local. De alguna manera, lo que tú ves y lo que yo veo, rara vez, a no ser que estemos en el mismo sitio, va a ser lo mismo. Y si te pones a desarrollarlo, digamos... Eh, de una manera, se puede a desarrollar el modelo en local, eh, puedes desarrollar una parte del proyecto, pero en algún momento tienes que sincronizar y otra vez eh, implementarlo en el central. ¿Cómo lo implementas en el central y qué pasa ahí? ¿no? Yo meto toda la instalación a lo mejor que he modelado, o meto toda la estructura que he modelado, la pongo en el central. ¿Hay un entorno de pruebas? ¿No? no no tenemos todavía entornos de pruebas, como se hace en IT, por ejemplo. Pues lo pongo ahí encima de la mesa. Sí, también Miguel hace, hace un comentario bastante acertado que estamos acostumbrados a trabajar con distintas fuentes de datos sobre lo mismo. Tengo un modelo de Revit, tengo unos archivos de AutoCAD con unos detalles… Esos archivos de AutoCAD están basados en la última geometría de Revit, que es, lo que, que es lo que está más actualizado. Entonces Tengo dos geometrías que son distintas y no sé cuál es la buena, porque quizá se ha hecho un cambio sobre el wg que no ha aparecido sobre el modelo. Entonces, trabajar con distintas fuentes de información donde no esté clara la parcela de cada una, porque si está claro, no hay ningún problema. Yo trabajo esto en esta fuente, esto en esta otra, pero cuando se mezcla, cuando la... Cuando no hay una línea eh, dibujada es un problema bastante importante porque los dos archivos pueden estar actualizados en la misma fecha, pero la documentación o la geometría que tenemos mostrada no es la misma. Aquí Iván pues y todo. Julián, que habéis tenido que lidiar con, con mucha información, sí. pues quizás también podéis podéis contar trucos o maneras o procedimientos que habéis usado para poner orden en todo esto. No, eh, yo iba a comentar que lo que dice Miguel eh, tiene mucha razón eh, y ocurre mucho ¿no? eh, yo bueno en, entre los propios planos de AutoCAD o los archivos de AutoCAD muchas veces hay inconsistencia no entre alzados, secciones o plantas o eh, esa información que nos llega que nosotros trabajamos en BIM, eh, al final la unimos todo, hacemos un modelo y al final encuentras, encuentras eh, pues eso eh, in, in, incongruencias o eh, falta de información que, que a, a simple vista en un plano a lo mejor no puedes ver, pero por ejemplo estamos haciendo ahora mismo una eh, una obra en, en Madrid eh, de un edificio, una rehabilitación y, y tiene una fachada. Curva, que sea una ¿no? y... de toros, Julián? No, no, no es una plaza de toros pero se le parece también no, la, la fachada es curva la fachada es curva en las esquinas ¿no? y además es abocinada hacia arriba, ¿no? es una forma no sé, sí, tipo como plaza de toros pero ya abocinada ya. entonces eh, en, en planos eh, parece que todo no va a haber problema entre estructura fachada y tal y y luego cuando lo modelas o cuando, cuando eh, ya buscas un poco la realidad de la obra, eh, encuentras bastantes cosas, la verdad. Para eso, en realidad... Iván. ¿Sí? Eh, ¿Puedo hablar o no? Bueno, creo que Iván tenía algo que decir. Ah, de Iván. Dale, Iván, dale. Solo era añadir a lo que habías preguntado uh -huh. con el eh, eh, con, ah, claro. Al final tenemos que, que recurrir, pues, a las herramientas que tenemos Una de las, de las cosas que podemos hacer es siempre chequear por medios lo más automáticos pues, posible. Sí. Fechas de creación o de de archivos, o sea, asegurarnos de que, de que dentro de lo que nos pasan, pues, por ejemplo, no haya archivos duplicados y si hay duplicados, cuál es el más reciente. O sea, hacer como, como unos mmm, como les llaman los gringos ¿no? Los sanity checks. O sea, antes de empezar a trabajar es decir, vale, primero voy a, voy a ver si, si lo que tengo de verdad es la última información, y si, o al menos me puedo asegurar que de, de toda la, la cantidad de cosas que me han pasado, ¿qué es lo último y qué no es lo último? En el ejemplo del museo que comentaba Julián, por cómo estaba hecho ese modelo, por ejemplo, nosotros estábamos trabajando con más de 200.000 archivos distintos. 200.000, de los que a lo mejor nosotros solo teníamos que acceder a 500. Organizando. Ese, ese Mare Magnum o simplemente en descubrir dónde tienes que trabajar, se te va la jornada entonces ahí yo creo que, que volvemos a siempre está como flotando en el aire el tema de la codificación de cómo, de cómo se... Mira, hay, hay aquí dos puntos, también eh, cuando preparamos esta sesión eh, tenemos aquí buenos ejemplos para hablar de clasificación, codificación y todo esto, pero antes de llegar a eso... Eh, Julio ha apuntado un tema muy importante, que es que, eh, habla, hablando del archivo central y del archivo local, eh, mencionaba una herramienta que permite una serie de posibilidades que antes no podíamos optar a ellas con, por ejemplo, AutoCAD, herramientas como AutoCAD. Bien, la herramienta lo permite, Julio, pero eh, ¿consideras que eso es suficiente o, por lo que decías, pues el método es importante o... o a pesar de que solamente con que la herramienta no, no basta, sino que además hay que definir el protocolo de cómo sincronizamos, qué sincronizamos, sí, cómo sí, cogemos sí. permisos. Pero sí es verdad que, que o sea, sé por dónde vas. Eh, ¿no? el, sí, sí. el método eh, motiva ¿no? a la herramienta. Eh, pero también la herramienta, de algún modo, eh, al final hace que tengas un método u otro, si quieres manejarla bien. O sea, a dónde voy es a que... Eh, tú puedes tener toda un, to, una serie de métodos eh, que quieres aplicar, pero si tienes una herramienta que te hace ¿no? eh, ser eh, escrupuloso con esos métodos, pues eh, creo que siempre es favorable. Pues voy a poner un ejemplo, ¿no? el ejemplo del sincronizar en Revit. O sea, a mí no me deja tocar un muro que tú estás tocando, ¿no? el trabajo colaborativo ¿no? en, dentro de Revit. No me deja tocar un muro que tú estás tocando. Bueno, pues eso ya es poner orden ¿no? y te lo hace la herramienta. Sí. O sea, que de algún, modo, de algún modo te está haciendo trabajar así. ¿Sabes? Entonces, no sé si vas por ahí, Uriol, o... Bueno, voy, voy por ahí, pero voy por un poco más allá, ya verás. Eh, si yo tomo un muro, a ti no te deja mientras yo lo estoy eh, tomando, y eso está genial. Pero, ¿qué pasa si yo me voy para casa sin hacer relinquish o sin eh, devolver eh, eh, esos permisos? Nombre... Que me pongo tu nombre y sincronizo. <risa> Eso es lo que pasa. <risa> que por mí, entonces... Uy, lo... Claro, pero es es eh, lo, de, lo de Spiderman, no tan manido del poder y que conlleva una gran responsabilidad, pero es eh, la herramienta por sí solo no te lo hace todo. O que, o que tengas herramientas digitales o programas con mayor o menor complejidad no te lo hace todo. Tienes que entrenar mucho al equipo en... Bien, dado que ahora podemos hacer todo esto, que antes no podíamos, tenemos que pensar mucho en el equipo, ahora tenemos que pensar mucho en el equipo y cómo hacemos, cómo trabajamos, cómo, cómo nos coordinamos con el resto, ahora modelamos mucho más deprisa, pero si el resto del equipo no sabe lo que estamos haciendo nosotros, puede que hasta lo estemos haciendo dos veces. Claro, claro, y el tema que comentaba Iván también me parece crucial, o sea, el... Cuando, cuando hablaba de un entorno de pruebas, eh, bueno, podemos hablar de class, de class detection, ¿no? O podemos hablar de detección de colisiones. O podemos hablar de, eh, no sé, de insertarlo dentro y analizar cuáles son los problemas con algún software, ¿no? El chequeo de modelos a través de, de programas. O sea, podríamos decir que. Esto es una pregunta que os lanzo. Eh, podríamos decir que el, el último, el, el, el modelo, o la información que yo quiero, ¿vale? ¿Es la que genera menos incidencias con la información que ya hay? Negar eso, ¿no? Yo no quiero información que me genere incidencias. O yo prefiero información que no me genere incidencias. Bueno, no sé. Complicado. O a lo mejor vamos a preguntarlo de otra forma. ¿Conocemos una manera de, de, de marcar o, o verificar que la información que hay en el mundo eso es valiosa? Eso es. Bueno, pues en, en ese caso ahí es donde entran también en muchos casos las nubes de puntos. Otra, otra, otro ejemplo que tenemos día a día, que cuando vamos a hacer una reforma en un, en un edificio, nadie se fía de los planos que existen. Siempre, mm. si tienes la posibilidad, intentas hacer una nube de puntos donde eh, donde te asegures que la estructura que tienes es la que hay porque te vas a hacer una reforma y necesitas hacer algún tipo de intervención estructural entonces es tan fácil como eso no, generalmente no nos fiamos de lo que tenemos y queremos nuestra propia información para saber que es buena entonces ¿es, es lo último lo que tengo en el modelo pues si es unas condiciones existentes lo puedo contrastar contra un escaneo por ejemplo yeah. Ahora es que fíjate que las, las nubes de puntos tienen una propiedad muy interesante para esto, que es que no se pueden modificar, o son muy difíciles Si Estás accediendo a los datos de una nube de puntos, por defecto te vas a fiar de esos datos porque salen de una máquina, de un proceso automatizado y además no son editables, ¿no? Entonces, no sé si, si os pasa, pero hay una de las cosas que he hecho de menos en, en David, y que otros programas tienen, o sea, desgraciadamente aquí también creo que trabajamos con, bueno, con con que la casa madre Autodesk lo que decide implementar y lo que no, un sistema de permisos. O sea, básicamente tenemos un, un software muy potente de modelado, pero es que cualquiera que entre, y eso lo hemos visto Julián y yo en, en proyectos, de pronto entra alguien en un proyecto, entra hasta la cocina y te hace un destrozo importante. Vale, todos vamos a tener copias de seguridad y mecanismos para restaurar la información. Pero ¿por qué no se puede evitar eso antes? No? De momento solo podemos evitar, con medidas vamos a llamarlas, culturales o de buena educación, como decía Uriol, o sea, es una cuestión de trabajo en equipo, decir, oye, no hagáis esto. Si, si entramos en el modelo, tenemos un cierto orden, se sincroniza de tal manera para no jorobarle los elementos de anotación al resto de compañeros, etcétera, etcétera. Estandarizar este, por ¿no? o sea, es decir, tú tienes que hacer esto y claro. bueno, separar, separar trabajo también y que haya una comunicación entre el equipo y, y creo que eso tiene que ser algo algo previo, no, también antes de entrar en un modelo habrá también que. Yo hacer... Sí, perdona Julián eh, No, no, no, no perdona, adelante, yo. Adelante, adelante Julián Sí, eh, o sea, al respecto de eso fíjate que yo soy partidario de, de la accesibilidad eh, o sea, el tema de restringir permisos y demás en ciertas ocasiones sí que he trabajado en proyectos en los cuales había eh, como restricciones muy fuertes ¿no? en los modelos y creo que eso no favorece al desarrollo del proyecto, sino que lo entorpece. Creo que es mejor eh, o es mayor eh, lo que podemos ganar, sabes, abriendo los worksets, ¿no? los subproyectos o abriendo eh, que todo el mundo pueda tocar todo, que lo que podemos perder, ¿no? Eh, porque alguien toque algo o rompa algo. ¿no? Y... Siempre que todos seamos adultos. Sí, bueno, que no es siempre. Sí, aquí bueno, y ahí, ah, Miguel, ahí, hay una excusa. preguntando ¿no? sobre las nubes de puntos. Ay, perdón. No, no, nada, nada. Dale, dale, Iván. Que sobre esto que decimos también, apunta eh, Miguel Marino una cosa interesante, ¿no? que dice que las nubes de puntos eh, eh, y sin limpiar son Uf, un desastre. Sí. Bueno, eso tiene que ver con, con claro, el, el, el inundarte con, con información inútil. Estamos completamente de acuerdo. Todos los datos se pueden limpiar y filtrar, ¿no? Eso, recibir eh, una nube de puntos con una precisión de décimas de milímetro con la que podrías fabricar eh, un Rolex y estás trabajando en un edificio que tiene 550 metros de largo. O sea, ¿para qué quieres ese sí. nivel de precisión? Y, no, ¿no? y ya no solo eso, son residuos, residuos? Iván. Sí. Sí. Si te acuerdas, eh, bueno, hemos trabajado también eh, con una nueve puntos en la que tuvimos que limpiarla y, y cortarla porque esa nueve de puntos sacaba hasta el parque que había del edificio en el que estábamos trabajando, ¿no? Y, y nos llegó la información así, en bruto, ¿no? Y era imposible manejarla en, en un ordenador común, vamos, entonces eh, que te llega así la información también hace que, que tengas que digerirlo y procesarlo de otra manera, ¿no? Eh, sino en vez de empezar ya a trabajar tienes que claro, tratar con, que eso te con esa información, un... limpiarla bien y luego, luego puedes ya ponerte a trabajar pero vamos, es un, es, creo que es importante eso, pero lo malo es que cuando recibes información así, sí. ya empiezas a, a desconfiar, empiezas a desconfiar y en, en el momento en que desconfías de la información ya cualquier otra cosa que te vaya a venir de esa fuente ya por, por... Ya vas a seguir desconfiando de esa, de esa fuente, entonces claro Total, sí. A en general... Sí, no, en eh... sí. El, el asunto de las, de las nubes de puntos y de su procesado es delicado. Como orden de magnitud, y para gente que no esté habituada a recibir este tipo de información o a gestionar este tipo de información, como orden de magnitud, insisto, el tiempo necesario para un proceso de escaneado equivale al tiempo necesario para el pros proceso de ese escaneado. O sea, si yo os lo digo como orden, si yo me toma eh, un día tomar una nube de puntos, después me toma mmm, otro día de gabinete de limpieza, de sincronización, de ver que todos los puntos están bien tomados. Si yo estoy tomando distintos puntos, otra, otra posible causa de suciedad o, o de tener una tormenta de puntos en lugar de una nube de puntos es que tengo el mismo toma, eh, punto o el mismo lugar o entidad tomada desde distintos eh, puntos de estacionamiento del escáner que no están exactamente bien sincronizados, entonces ahí puedo tener un ruido de un centímetro, lo que lo que también introduce a la, a la precisión. ¿no? Eh, ¿De qué sois partidarios? ¿De modelar estrictamente contra la nube de puntos o de racionalizar el modelo tomando como partida la nube de puntos? ¿Qué me decís, chicos? Bueno, esto gusta... es, un telo, es un melón queremos dejar un par de minutos o un minuto a que la gente conteste no sé si, no Venga, sé vale, si la gente que nos vale, está vale, viendo vale, sí, eh, sí, sí. se ha visto en estas entonces, ¿qué preferís? ¿un modelo estrictamente contra la nube de puntos o un modelo que haya tomado de partida la nube de puntos? Miguel, Miguel ya ha tomado su posición sí, sí. a ver si alguien más nos, nos cuenta su experiencia con una ligera desviación aceptable, eso es eh, racionalizarlo. ¿eh? No despistas, Julio. Sí. No despistas. No, no, no, si yo no doy pistas. Sí. Pero dice, no, con una ligera desviación aceptable, eso es racionalizado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Con un margen de error. Sí, con un... Vamos a ver, vamos sí, a ver, porque hay... estoy seguro que aquí también hay alguna opinión divergente y además fundada. O cuadrático... Sea, tampoco... Sí, yo, yo tengo una opinión divergente, seguramente, y fundada. ¡Animaos, animaos! Venga, eh, Miguel dice que suele, eh, suele estar o suele trabajar con una tolerancia de unos 35-50 milímetros. Uh -huh. Basado en nube, estrictamente. Hombre, yo, yo por, la experiencia, por la experiencia en obra con Julián y con Enti, sé que eso para Enti es una barbaridad. Eh, <risa> pero claro, depende... A mí me entran... De, de, de, de, el, del... Con 35, y 50, 50... Claro. No, claro. Pero bueno, como es, es como para, sea, para nosotros museo, es así, realmente, no. porque nuestro control de obra tiene, es muy estricto. Y entonces, al final, quieras que no, vas, es para lo que utilices también el modelo. Tú el modelo lo que haces, si lo vas a utilizar para obra y para hacer un control de, de la geometría y evitar interferencias en obra pues tendrá que ser lo más ajustado posible, creo que me estoy adelantando pero os lo, os lo voy contando no, no, no, estás defendiendo una postura que, que es poco compartida aquí, pero quizás porque claro, tu, claro. Uso, tu uso es Exacto. distinto ah, no, del uso no. de proyecto Claro. Así que, no es que sea a, a, poco compartida, sí, es que sí. depende de, la, de, de lo que necesitemos, no si lo que necesitas es una coordinación precisa o lo que necesitas es una base para seguir trabajando sobre el proyecto. Que es cierto. Cuéntanos, sí, sí. cuéntanos Julián, eh, nada, sí. perdona, cuéntanos qué, con qué precisión eh, soléis trabajar o qué precisión habéis llegado a, a necesitar al construir, al colocar elementos y, por lo tanto, al sacar planos de taller, que es para lo que tú... Utilizas los modelos, o sea, aquí ya no estamos hablando de los 300. Para los que nos entiendan, es un grado de desarrollo a nivel de a nivel de proyecto. Tú ya necesitas planos de taller, tú de los modelos extraes planos de taller, tú vas al lot 400. Efectivamente, porque nosotros trabajamos más de un milímetro o dos milímetros, creemos que ya ya es algo que, que es, bastante, es mucho, ¿no? y en la realidad, luego en la obra. Eh, ocurre que siempre va peor, ¿no? Es decir, tú te crees que tienes una variación de dos milímetros, luego llegas a obra y por ejecución o porque X cosas, ¿no? Al final eh, esos dos milímetros se convierten en cuatro. Y, y es la casualidad que siempre es a peor, no, no es a mejor. Es decir, se podría convertir en uno, pero no es así. Entonces lo que nosotros siempre intentamos ir es apurar al máximo que... Eh, trabajar a, a más de milímetro incluso te diría décimas de milímetro que nos volvemos muchas veces locos pero porque nuestro trabajo no solo, no hacemos solo rehabilitación, sobre todo esto lo aplicamos mucho a, a pues a museografía, cuando tienes que colocar una pieza o, o soportes o nosotros trabajamos el detalle ¿no? entonces eh, es importante que, que cuando trabajas en, con, en, al detalle vayas al milímetro y milímetro digo un milímetro sí vale, lanza claro. una pregunta Miguel y, Julián te lanza sí. Miguel una pregunta y pregunta que en, en muros ligeramente torcidos qué harías en ese caso a ver eso eh, lo hemos visto eh, por ejemplo en la obra esta que estamos haciendo en Madrid de rehabilitación es verdad que tenemos un edificio existente en la que en la que por ejemplo los forjados que tenemos en, en la nueve puntos se ha encontrado que en el forjado existente tenemos una variación de más o menos 15 centímetros en muchos casos que tienen eh, pues van haciendo como olas, ¿no? Como unas olas en los forjados existentes, ¿no? Entonces hay que dices, eh. de toros Joder. ahí te, te pones en el caso, ¿no? Eh, eh, ¿Qué va a ir en, en ese, por ejemplo, en ese forjado en el, en el techo, ¿no? Pues van a ir a instalaciones, eh, esas instalaciones tienen que estar dentro de, de un falso techo, a ese falso techo eh, le tienes que dar un, un mínimo de espacio para que entren en estas instalaciones, entonces te pones en el punto más crítico de esa nube de puntos eh, para que entre, tú sepas que en, en todo el forjado te van a entrar esa, eh, esas instalaciones, ¿no? Porque si haces, por ejemplo, en ese, en ese caso, hace, haces un punto medio, ¿no? O sea, tomas datos, ¿no? Tomas información de, de, de ese forjado y haces una media de todos los puntos que has cogido, a lo mejor luego cuando llegues a obra eh, vas a tener un problema en, en muchos puntos, ¿no? Porque no has cogido el punto más crítico, al igual que nos ocurriría ¿no? en, en, una, en un muro. En un muro, al final, yo creo que ahí sí que, eh, no sé, ahora mismo no se me ocurre para qué querríamos ese muro, ¿no? Pero en ese caso yo, en, estandarizado, cogería el punto medio ahí en, en el muro. Pero claro, no lo sé si voy a colocar una pieza en un punto o, o se va a hacer un muro encima. Entonces, en ese caso, pondría un punto medio, no lo sé. Eso, según el caso que, que se, y para que se vaya a utilizar el, la, la nube. El problema viene no cuando quieres agregar la información ¿no? y cuando intentas luego después presupuestar ese muro y dices, ¿cuántas demoliciones, o sea, cuántos, eh, por ejemplo, forjados de 25? No, es que tienes un forjado de 25, tienes uno de 26,3, tienes otro de 27,2. Eh, eso es otra historia, pero bueno. Sí, cuando nosotros modelamos... Eh, voy a poner un ejemplo eh, como muy tipo. ¿no? Eh, si nosotros estamos modelando pilares y queremos ser estrictos con la nube de puntos, pues igual modelo un pilar de 38 x 39, otro pilar de 42 x 38, otro pilar de 41 x 40... Y después cuando le hago la pregunta al programa de modelado, oye ponme en una tabla todos los pilares de 40-40, me va a decir que no tengo ninguno, cuando en realidad todos eran pilares de 40-40. Pero yo he sido tan estricto que he generado un modelo que no me es tan útil para obtener información del modelo. Puedo tener un modelo muy útil para contrastar medidas o para contrastar cuestiones de detalle, pero eh, puede ser también que pierda utilidad en la gestión del modelo o en la gestión posterior del edificio que estoy construyendo, del entorno, que estoy en, del entorno en el que estoy construyendo. Así que, bueno, pues hay que tener, Beatriz lo apuntaba, hay que tener muy en cuenta el uso. El uso es el que nos da cuál es la tolerancia admisible al momento, pero hay que pensar que esa tolerancia sirve para algo. O sea, pero, ir al límite sí. de... perdón dale dale dale termina iba, iba a terminar diciendo que ir al límite de esa tolerancia es para poder tener un modelo gobernable o sea que si siempre estamos como muy pegados al cero y no aprovechamos la tolerancia vamos a conseguir un modelo precisamente ingobernable o sea, precisamente de con una alta precisión para no poderlo usar para sí, tener que hacer es... después otro modelo eso, eso yo creo que pero es yo grave, también porque... considero que dale Cecilia no, no, Julio, Julio, que ibas a hablar antes y no me he metido pero nada, nada. Pero con respecto al uso, o sea, aquí estamos hablando del mismo uso. Realmente este ejemplo es muy bueno porque al final es el mismo uso que es levantamiento de condiciones existentes. O sea, aquí no hay otro sí, sí. uso. Estamos hablando de levantamiento de condiciones existentes. Ahora. Estamos hablando de usos futuros. Cosa que no está en el modelo que estamos desarrollando, ¿no? Que estamos aplicando, que tenemos una nube de puntos y queremos hacer un levantamiento de condiciones existentes. Pero nos tenemos que plantear, mientras estamos en el levantamiento de condiciones existentes los usos que se les va a dar sabes, a ese modelo en, en fases posteriores Cecilia que Sí, yo también quería eh, indicar que Uriel comentaba que, que esos modelos se convierten en modelos ingobernables, pero si tú estás haciendo algo con conocimiento de causa, como indica Julián, mira, yo es que tengo que utilizar el punto más desfavorable porque si no, tengo un problema en obra entonces, cuando las cosas se hacen con cabeza se... Uno puede ir a, mucho, a muchos extremos. Puedes eh, modelar los pilares de 39 por 41, porque a lo mejor a Julián no le interesa sacar una tabla de cuántos pilares de 40 por 40, sino que le interesa saber exactamente la posición. El problema viene cuando se, se estandariza algo. Entonces, a mí, a mí me dicen que los modelos tienen que ir contra la nube de puntos y sin pensar... Modelo contra la nuque de puntos, estrictamente. O a mí me dicen, hay una tolerancia de 5 milímetros, entonces utilizo esa tolerancia. Lo, lo importante aquí es que yo sepa qué es lo que voy a hacer con ese modelo. Entonces aplico un criterio o el otro, que ningún ninguno de los dos es el bueno, ¿no? es, de, depende de lo que lo que necesites de ese modelo. Sí, pero en cualquier verdad. caso, necesitas veracidad, ¿no? Volumen, eh, que esté todo modulado, jerarquía, orden, lo que hemos estado hablando, ¿no? Clasificación, eh, codificación... O sea, hay una serie de, de, de valores, ¿no? Eh, positivos sí, como en, en como una ¿no? estructura principal, ¿no? Como algo que es inquebrantable, ¿no? Que tiene que haber... Sí. Los mínimos orden. básicos, ¿no? Eso es. Volviendo, o sea, igual que estamos hablando ahora de... ¿Queremos toda la precisión posible o queremos poder utilizar el modelo de la manera más simple como, como sea posible eh, en cuanto a detalle geométrico? Pero también quiero abrir el melón, estamos muy revolucionarios esta tarde, muy, muy polémicos, ¿no? Eh, quiero abrir el melón de cuántos datos hay que meter en un modelo, cuántos parámetros debe tener la barandilla de una escalera de un modelo, eh, ¿Estamos contentos con 5 parámetros? ¿Estamos contentos con 10? ¿Estamos contentos con eh, 20 parámetros? ¿Cuánto, ¿Cuántos datos eh, tenemos que poner en un modelo eh, BIM, por ejemplo, y cuántos de ellos nos están dando información realmente? ¿Y cuáles son los riesgos del exceso de información si puede darse ese exceso? Lo mejor es cuando rellenamos parámetros, pero no hemos rellenado los que vienen por defecto, ¿sabes? En, en Revit eso es muy gracioso. Bueno, ¿Verdad? Creamos el parámetro material, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Esto es, es muy Es muy fácil caer en eso. O sea, parece ahora que lo he dicho así, parece algo como muy evidente, pero es muy fácil caer en eso. Es muy fácil caer en eh, no recordar que ya existen parámetros similares, ¿no? pero adelante Julio, seguro que, que nos puedes... No, no, no, simplemente quería, quería comentarlo, quería comentarlo, que a todos nos, nos ha pasado también, ¿no? a lo mejor un parámetro que es número, sabes, si tú quieres que sea texto, por porque te apetece que sea texto y creas ese parámetro tipo texto, eh, pero bueno, eh, yo creo que es, es muy importante, o sea, al menos rellenar los parámetros mínimos que describen el objeto que nosotros queremos identificar, ¿no? o sea, al final tenemos eh, tenemos información estructurada de alguna manera, tenemos objetos y no quiero hablar ir más allá del tema, de... pero tenemos objetos que tienen propiedades, que tienen les podemos preguntar cosas, eh, podemos moverlos, podemos eh, bueno, pues atendamos ¿no? a la información que necesitamos por supuesto y, vol y volvemos otra vez al mismo tema, el uso, ¿no? Y uso presente y uso futuro que se vaya a hacer, ¿no? Eh, pero vamos, eh, mínimo, minimísimo ¿no? los parámetros que vienen por por defecto eh, y no todos a lo mejor pero antes de crear un parámetro pregúntate ¿no? sí, sí, eh, creo que sí, la, clave, sí la clave es la palabra mínimo Julio, lo mínimo, lo mínimo. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué cantidad de información tiene que tener los modelos? la mínima ¿Sí? necesaria la, la, el, el problema que tenemos es que la realidad es abrumadora, o sea, es que tiene una cantidad de información y tiene una cantidad de que si pretendemos abarcarlos todos nos volvemos locos. Y de hecho todos los días lo estamos haciendo. Cuando uno sale a la calle, tú no sales del portal de tu casa y de pronto dices, vaya, dos farolas, un banco, tres papeleras, cuatro piedras de bordillo, o sea... Cinco coches. Si, si tuvieras que manejar todas esas variables en la cabeza te volverías loco. Y es que con los modelos nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Queremos abarcar toda esa información sin pensar en una, en una jerarquía y en, y en un orden de las cosas. Ese orden que esperamos de la información la tendríamos que introducir. Y la, y la parametrización por la parametrización también. El tema es ¿sabes? algo que no vas a mover nunca y lo haces paramétrico. ...sabes, eso es lo que ha y no solo hemos caído... ...y no solo haces paramétrico para ese objeto... ...sino para las 25 variaciones posibles... ...entonces haces una familia... Que, ...que lo mismo te hace un piano... ...que una puerta de paso de doble hoja... ...entonces, ostras, quizá me estoy pasando... Sí. Eso. Hombre, yo creo que la clave aquí es que si nos cobrasen un euro... ...por cada parámetro que añadimos al proyecto... ¿nos pensaríamos si vamos a usar ese parámetro para algo o, o lo estamos eh, rellenando por rellenar? Estás proponiendo penalizaciones por... <ríe> y, oh, eso información sería buenísimo. Eso sería ya. buenísimo, buenísimo eso. Antes de crear te quita 10 céntimos de tu Google Pay y ya verás cómo, cómo piensas y si esa, lo quieres. Esa penalización habría que ponérsela a los fabricantes. Lo que está comentando, lo que está comentando Miguel es... es, es sí. muy claro, ¿no? es, es, es, es. Me bajo una familia de tal y tiene 25 parámetros. Que normalmente tendrás que esforzarte tú en limpiar o en mapear a los que a ti te interesa. Miras en otro y tienes 37. <ríe> y son distintos. Y con distinta longitud de campo y y, ¿no? y. Efectivamente. Entonces, también con lo que decías, Iván, de las farolas, o sea, otro ejemplo que se me ocurría, como lo comentabas, es si en cada farola de. Yo que estoy viviendo en Madrid, en cada farola de Madrid hay una etiqueta donde pone Está usted en Madrid. Entonces. Bueno, pero es que en modelos donde el nombre del archivo es la ubicación de los elementos, pues la plaza de toros de Wisconsin y el nombre del archivo se llama plaza toros Wisconsin. Y en cada butaca de la plaza de toros ponemos un parámetro que sea localización Wisconsin. Lo tienes en el nombre, con catena, ¿no? O sea, si la información ya está. No ya, pero es que hay gente que solo sabe ver parámetros y no, sale, no sabe ver títulos. Bueno... Eso es un mal proceso que debe ser formado. Tienes que formar a tu gente para que sea capaz de entender que hay información en el título y que hay información en parámetros. Porque, y quizás ahora sí que soy polémico de más, pero lo que, lo que nosotros constatamos en nuestro día a día es que nunca el exceso de información va a alcanzar la ausencia de formación. O sea, por más que quieras duplicar parámetros, poner la información redundante para que la gente acceda y tal, nunca vas a alcanzar el que no es capaz de verlo, si no está formado. Lo que hay que hacer es generar buenos procesos y formar al equipo en esos buenos procesos. Lo que no tiene sentido es eh, sobreinformar los modelos. No fuera caso que alguien no supiera entrar a consultar un tipo para ver un parámetro de tipo y entonces también lo pongo como parámetro de ejemplar. Eso es una... A mi modo de ver, es una sobreinformación en los modelos. Y, es, y principalmente el problema de esa sobreinformación es que no se mantiene. Tú añades mucha información a ciertos parámetros y te olvidas de ella. Te vale en ese momento para esa entrega y, y ya no actualizas esa información. Entonces, si no lo borras, va a quedar ahí latente. Otra persona lo va a encontrar, va a detectar que no es la información adecuada a ese elemento, por lo tanto ya desconfías de todo. De cuando te encuentras varias veces algo que no está correcto, como comentaba antes Iván, con, con, con la información que te viene de un proveedor, si te has encontrado varias veces un problema, empiezas a desconfiar. Y lo que hacemos muchas veces, entre los que me incluyo, es que tienes una, una entrega, tienes que rellenar ciertos datos, los rellenas masivamente, para esa entrega es correcto, pero se nos olvida. Entonces, el exceso de información hace que... Que perdamos la confianza en la información que tenemos. Os, os voy a dar otro ejemplo. ¿Quién decide el nombre de un parámetro? ¿El que se va a encargar de explotar y operar un edificio o el fabricante de un equipo? ¿Quién decide el nombre del parámetro? Entonces, cuando nos descargamos familias de fabricantes, ya podemos pensar que si nosotros hemos querido ser muy eh, precisos en la nomenclatura de los parámetros un fabricante no tiene por qué conocer ese sistema de nomenclatura entonces esos parámetros no van a ser no van a estar nombrados como los parámetros que necesito yo entonces ahí ya existe un conflicto que es que hay muchos equipos o muchas familias que han sido descargadas de fabricantes han sido colocadas en modelos que el explotador exige una nomenclatura determinada de parámetros y eso hay que casarlo. entonces Y volvemos otra vez al, a, la, vamos, a la sesión anterior no y el explotador cuando aparece. Claro, entonces, ¿el explotador cuando dice la nomenclatura? ¿Y cada cuánto cambia la nomenclatura? Dice, no, la nomenclatura es fija, claro, la nomenclatura es fija y la, la fecha de entrega no se va a adelantar, ¿no? Claro, o sea, ¿por porque no se ha visto nunca que, que por, voy a decir una locura, a, a nadie de los que están en esta sala le ha pasado. Nunca va a pasar que por un eh, hecho electoral se adelante la fecha de entrega de una obra, ¿verdad? No, hombre, esto, estas cosas no pasan. Y los parámetros tampoco varían. Pues pasan las dos cosas. Y es normal que sea así. O al menos el mundo es el que es y no pretendemos cambiarlo. Lo que sí que tenemos que hacer son procesos para poder lidiar con eso. Entonces, los sistemas de codificación Sirven para vincular la información de distintas fuentes y asegurar la consistencia. Los sistemas de clasificación también. Entonces, bueno, no quisiera perdón, pasar, hablando demasiado no bien. quisiera pasar por el, o sea, sí, o sea, no quisiera pasar del comentario de Gustavo, ¿no? El exceso de información lo han de tratar los programas, no los usuarios. Siempre encontrarás luego a alguien que sí lo use en otro entorno. Eso es un poco también como habíamos empezado la eh, ¿no? la sesión con el tema de si, joder, si tenemos ayudas dentro de los programas, ¿no? para no estar continuamente. El problema viene con el retrabajo, ¿no? Y el volver a colocar el parámetro que ya tienes, lo que comentaba Oriol es el el parámetro que ya tienes, lo vuelves a colocar en el mismo sitio. Si tienes ayudas en, en el programa, ¿no? que te permiten de, detectar Mediante incidencias o mediante ¿no? el clásico los clásica, las clásicas incidencias de Revit, ¿no? de elementos duplicados, tal, ¿no? que ya tiene como dentro de, de sí mismo tiene eh, esa funcionalidad. Yo creo que, que sí, pero sí, sí es cierto que el programa no puede llegar a todo. A... No solo eso, es que fíjate que esos ejemplos que tú estás poniendo, Julio, que tienen uh -huh. que ver con cosas que genera el programa y que se pueden tratar de manera automática, perfecto. Pero el problema es cuando cuando añadimos información nosotros, que es relevante para nosotros. Exacto. La, la información en que tú marcas un elemento y estás diciendo, por ejemplo, estás dejando una nota para que alguien. Ojo, este elemento no se no se puede instalar eh, bajo estas condiciones, por ejemplo. Y llega un momento en que ese elemento cambia. Ya no era el elemento para el que aplicaba esa, esa información. Claro. El programa no tiene ninguna ninguna referencia. No puede no puede cambiar esa información. Solo la puede cambiar ¿Quién la introdujo? Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor el sitio para introducir aquella información no era el modelo. A lo mejor tiene que haber una memoria o tiene que haber un documento en otro sitio donde había que introducir eso. ¿Por qué? Porque esa información se ha quedado huérfana, perdida en el, en el modelo y nadie la mantiene. Sí, sí, claro. Luego, tú la recibes y este comentario... Quiero, quiero, ejemplo... recoger, un poco, quiero recoger un poco el testigo de ahí porque por ejemplo, en, en la obra que hicimos de museografía, de, de este museo que, que siempre hablo... <ríe> eh, en el modelo. Sí, es el Museo Nacional de Qatar, sí, sí. Eh, eh, pues de la Nobel. Y como bien decía Iván, eh, en un principio en, en el Nacional se pensó de, en el modelo de meter incluso las piezas, ¿no? Y, y dentro de las piezas meter la información de cómo se iba a mantener esa pieza. Eh, ya era un poco y, y había miles de piezas en, en, en el museo, entonces ¿quién se iba a meter en el modelo para actualizar si se cambiaba una pieza? Eh, actualizar la, la información de, de cómo se iba a mantener esa pieza qué pieza es qué, eh, luego al final eh, es bastante complejo si, si metes un montón de información que luego nadie va a tocar en el modelo quería, quería eh, poner un ejemplo, vamos, para para que la gente pues entienda que, que muchas veces, por meter muchísima información en el modelo, a lo mejor luego cuando llega el cliente, el cliente no, no va a saber qué hacer con ello. Claro, a muchos, ¿a, ¿a quién no le ha pasado? ¿no? El, te, quiero la entrega en BIM y quien te lo va a revisar, eh, luego te dice, no, no, pero me lo imprimes en papel, eh, porque es que aquí la, la revisión de proyecto la hacemos en papel. Pero si sí me lo he en BIM. Claro. Pues, eh, o sea, esa información. Ahí está la, la tensión también, la tensión que existe entre crear un trabajo y revisar un trabajo. ¿Qué tecnología se va a emplear para crear un trabajo? ¿Qué tecnología se va a emplear para revisar un trabajo? ¿Qué preparación tiene el que la crea? ¿Qué preparación el que la revisa? ¿Qué preparación el que la explota? ¿no? ¿Y con qué tecnología? Todo eso genera tensiones. Y cuando uno plantea cómo va a guardar la información, eso existe y es una realidad y, y no es malo per se. Lo que sucede es que cuando, en mi opinión, cuando uno plantea cómo crear una información, cómo guardarla ejemplo, cómo gestionarla, tiene que tener en cuenta todas esas tensiones. O existen, de familias no de fabricantes, ¿no? cuando lo te descargas la ignorante. familia y aparece el teléfono del... Uy, Julio, parece que... Querido, Julio? Sí. Se te ha cortado, sí. Sí. Bueno, podemos aprovechar, tenemos seis minutitos para rajar aquí de nuestro compañero Julio. Yo he de decir que... Eh, siempre silba. Siempre silba y me molesta mucho. Bueno, sí, re retomando esto, eh, también me gustaría hacer eh, la siguiente analogía con lo que nos decía Gustavo de, bueno, eh, es el programa o es el, el equipo el que tiene que gestionar eh, la información. Bueno, si yo tengo un disco duro de espacio limitado y quiero recuperar, la, de manera cómoda la información que guardo en ese disco duro, ¿tengo que preocuparme del orden de la información o no? ¿Qué diríais? Yo diría que Quiero sí, recuperar sí. la información y tengo un disco duro de espacio limitado. Pues sí, ¿no? Tiene pinta de que claro. me tengo que preocupar del orden. Vale. ¿Y si el espacio en el disco duro es ilimitado, me tengo que preocupar o no? Todavía, Todavía más. más. Muchísimo Porque bueno. la cantidad de... <risa> ruido que puedo tener ahí pues con un modelo pasa exactamente lo mismo si yo guardo las cosas en Dropbox o en Drive que tienen un espacio ilimitado tengo que ir con una cautela porque si no es que no la voy a encontrar entonces el, el peligro además no es no encontrarlo sino es encontrarlo como decía Julián justo en el inicio es encontrarlo en cinco sitios distintos Puedes guardar esto en 5 teras de información, no te preocupes. Luego lo movemos con un disco duro o con un lo que sea, o con un Dropbox, como quieras. Pues la probabilidad de tener cosas duplicadas es mucho mayor, ¿no? Bueno... Vale, pues quería, quería poner otro ejemplo, ¿no? Eh, hicimos una, una bodega. Yo sé, siempre estoy poniendo ejemplo porque es lo de la, mi experiencia siempre me gusta contarla, así que aquí va otra. Son todos ejemplos eh, falsos, ¿no? Eso de la Plaza de Toros me suena a falso y lo de la bodega, vaya tela. Esto es lo de la bodega. La bodega íbamos eh, y, y, y, y a hacer porque fue un proyecto que se planteó en, en Burdeos no para un cliente privado. Y este cliente había, hablado de, había oído hablar de, de BIM, ¿no? que, que BIM es fantástico y BIM te va a solucionar todos los problemas que, que tengas en la obra y en el futuro. ¿no? Y entonces, claro, nosotros tuvimos una, una reunión con, con este cliente ¿no? y le explicamos cuáles eran los usos que podía utilizar para, para, para este modelo que quería hacer, ¿no? Y, y claro, en principio, eh, y como, como debe de ser, tienes que darle como una serie de pautas, es decir, este es el uso que te puedes, eh, le puedes dar a, al modelo y esto es para lo que te va a servir, ¿no? No vale todo, no vale meter toda la información y te demos una cosa que no vas a saber qué hacer con ella, ¿no? Entonces, el cliente decidió ¿no? que pues, para su bodega quería un modelo solo eh, para hacer publicidad, no, meterlo en la, una web y de, decir que bueno, pues, así va a hacer el vino, que todo el vino va a ser por, por gravedad, va a pasar por gravedad hacia las bodegas y, y quería explicarlo de manera virtual. ¿no? Y también eh, que quería eh, aprovechar para, para explotar ¿no? el modelo de, para, para tener mantenimiento, para para ver con, dónde tenía las viñas y qué viñas tiene que, que quitar la uva para que llegara a, a, la, a la bodega y a la bodega de espalillar y todo esto. ¿no? Pues nosotros pues, le, le hicimos una propuesta ¿no? y, y aquí viene otra vez lo de es, tienes que tener muy claro para qué para vas a utilizar el, el modelo, ¿no? eh, ¿qué, qué información vas a tener en ese modelo y, y cómo lo vas, eh, para que luego te, te sea útil, ¿no? para que el cliente se quede contento y diga, joder, ¿De verdad me está siendo útil? O no me has dado mm, sobreinformación, ¿no? No sé qué. Creo que es, es algo importante, vamos. ¿Qué hubiera pasado si a mitad del proceso el cliente hubiera, te hubiera dicho que también quería otro uso? Que se había informado, que sabía que el modelo podía servir para otra cosa y que también lo quería. Eh, a mitad de, del modelo sería preocupante, pero bueno, intentaríamos siempre el, el cliente es el cliente, ya sabes, pero pero sería un poco trastocar trastocar eh, la idea principal, vamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, ya vamos llegando al, al final como, de esta hora. Por cerrar. Adelante, Iván. Una, una cosa muy rápida. Sí, sí. Tú que sabes de estructuras, Oriol, imagínate que te dicen que tu, que tu modelo analítico ahora lo quieren usar para hacer renders bueno, claro, puedes pegar un tiro en el pie. Pero... No tiene ningún sentido. ¿eh? Bueno, o... bueno, como, como comentan, si pagan, si pagan por ello, está claro que al final es de modelo analítico, o se sacan unos renders preciosos. Pero tienen no, no, que pagar. Luego, si unos palitos, unos palitos en colores maravillosos. Sí, sí. O... Bueno, cosas de estas han pasado, sí, sí. Eh, no tanto de modelo analítico para render, pero bueno, que ahora. No sé, no, no voy a decir nada de modelos de estructura, que me meto, me meto en un lío gordo. Bueno, pues eh, ya estamos, como os decía, ya estamos llegando al final. Eh, yo creo que ha, ha sido interesante, nos lo hemos pasado bastante bien. Eh, volver a saludar a, a Gustavo, que ha estado con nosotros desde el inicio, ha estado casi un patrocinándonos. Saludo <risa> un saludo Gustavo. Bueno, y también quería saludar a Javier Rollo, que no ha podido venir hoy pero nos ha seguido por aquí y también ha intervenido y es otro sospechoso habitual de, de esta gestión digital. Nada más, eh, podréis ver todo esto, si, si os ha gustado o para, para contárselo a todos aquellos que no hayan podido asistir, lo podréis ver en, en YouTube, lo colgaremos, eh, colgaremos el vídeo en YouTube... Eh, y, y danos likes y todas esas cosas que dicen eh, los suscribiros, sí. o suscribiros. No sé, Iván, si ahora podemos rescatar a Lucas. Ahora sí que nos vendría muy bien para que dijera todas esas cosas. Sí, sí, en, la, en, la, en el próximo webinar yo creo que mejor que lo presente él. La... Gracias, gracias. Un saludo, Iván. Un saludo a ti también, sí, sí. Pues nada más. Eh, simplemente despedirnos y, y agradeceros mucho a todos los que os habéis apuntado y habéis seguido esta sesión y a todos los que podáis ver el, el vídeo en un futuro, la, la curiosidad y el interés por estas cosas. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias chicos. Gracias a todos. Hasta luego.